¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Siempre lo he dicho, lo prometido es deuda. Ese es el caso en estos momentos Que un suscriptor me ha escrito lo siguiente Por aquí vamos a ir a la parte de mensajes Me ha comentado lo siguiente Este chicos como pueden notar acá Este Juan Gutiérrez me ha escrito Y para jugar Fortnite Entonces yo le he dicho que el teclado me ha gustado Que el mouse tal vez no es de mi gusto Pero me ha dicho que si logro estas suscripciones O sea le he puesto una meta sí, Que si logro llegar a 1330 suscriptores Le hago el video de probando este combo gamer Jugando Fortnite. Entonces me ha dicho que si me consigue las tres suscripciones. Lo subo. Y bueno chicos, adivinen qué. Hemos llegado a 1.330 suscriptores, inclusive más chicos, miren, 1.335, la verdad le puse este reto porque no pensé que se fuera a cumplir, no sé si él habrá sido con multicuentas, lo importante es que ha pasado chicos, hemos llegado a más de 1.330 suscriptores y como les decía al principio, lo prometido es deuda. Por cierto chicos tenemos nuevos videos para ver el día de hoy en YouTube tenemos nuevo video de SFDX Show tenemos también un nuevo video de Doctos y de Trolencia 911 así que después de este video me pondré a ver esos fantásticos videos chicos los invito para que vayan a ver la verdad que son grandes youtubers y bueno continuando con lo del tema de probando el combo gamer en este momento me voy a dirigir donde los tengo me invitan un momento Bueno chicos, aquí como podrán notar había acomodado todo esto así para hacer la foto épica, por cierto les recuerdo que apenas lleguemos a los 2000 suscriptores voy a entregar primer kit gamer chicos, se constará de combo gamer de teclado y mouse más diadema chicos, así que tienen que darle duro a ese botón de suscripción para llegar a los 2000 y una vez lleguemos haré el sorteo inmediatamente para todo Colombia, pero bueno continuando chicos, este es el combo que me han pedido que quieren que haga la prueba con el Fortnite, así que me lo voy a Llevar, voy a tomar préstamo unos instantes y vamos a probarlo. Como les decía, chicos, hemos llegado a más de 1330 suscriptores. Y le dije a este suscriptor que me escribió que quería que probara este combo en Fortnite y que si llegábamos a esa cantidad el día de hoy, lo hacía. Así que, como dije al principio del video, hay que cumplir. Así que lo que voy a hacer es destaparlo de menos un segundo. Bueno, vamos a sacarlo, chicos. Anda, hay que como. En este momento me encuentro solo con una mano Es un poco difícil, pero no imposible Bueno, ya sacamos la primera bolsita Vamos con el mouse, saquemos la otra bolsita Listo Dejemos las bolsitas dentro de la caja para que no nos vayan a perder Y bueno, voy a acomodarlos Y voy a dejar el ángulo De la cámara en esta parte O sea que va a quedar este ángulo Para que me capte jugando Permítame, acomodo esta cámara Y ya seguimos grabando bueno chicos, ya hemos puesto bien la cámara en este lado También les mostraré la pantalla, pues como les decía les, Aquí les mostraré el juego y aquí pues cómo se ve el teclado del mouse en estos momentos por aquí ya la tengo Aquí como pueden notar, miren Aquí está el combo gamer que, que debo mostrar para Fortnite Entonces estos dos, pues, el teclado y el mouse Ya los saqué de la caja hace un ratico Entonces lo que voy a hacer es, este lo voy a dejar por acá mi teclado no, con, con normalmente juego este chicos, vamos a ponerlo por acá. Vamos a conectarlo en el hook USB 3.0. Ya iluminó, ya tiene un RGB muy, muy bonito. Y como pueden notar en pantalla, vamos a levantar acá los cositos para que quede más alto. El mouse, lo vamos a dejar por acá. El mío tocas quitarlo el seguro para que quede el cable más largo. Bueno, conectamos por aquí. El igual, vamos aquí. Vamos a usar mis diademas. No son gamer, pero creo que me sirven bastante. Tienen excelente sonido. Bueno, listo ya, ya está todo configurado chicos Bueno listo chicos ya tenemos lo, Tanto el mouse Como el teclado bien configurado Espero que me esté viendo el mouse Entonces qué voy a hacer en este momento Bueno voy a verificar que esté grabando Efectivamente estoy grabando pantalla eh, Vamos a ver que estoy grabando imagen En la cámara bien ok Bueno vamos a dirigirnos al forne chicos todo lo que uno hace por un suscriptor. Volvamente le digo, le dije que si llegaba a más de 1.330 suscriptores hacía esto. Y pues hemos llegado chicos y aquí estoy cumpliendo. Uy, tenemos bastante juegos gratis para, para pedir chicos. Ahorita voy a ir a poder por ellos. Pero esperemos que primero hacemos la prueba. Y mientras tanto pues estoy subiendo un videito por acá. Eh, vamos a ver cómo va, va bien. Bueno vamos a esperar que cargue el Fortnite Y empezamos interesante Lo interesante les voy contando chicos es que Apenas lleguemos a los 2000 suscriptores eh, Vamos a hacer el sorteo De periféricos gamer muy, muy económicos De esos que he hecho en un boxing Voy a entregar lo que es Combo Gamer de teclado y mouse más Diadema Gamer. Así que, pues, apenas lleguemos a los 2.000 suscriptores de una vez, voy a hacer el sorteo. Le recuerdo a nivel nacional. En todo Colombia podrán participar. No importa el lugar que sea, allí se los haré llegar. Lo importante es que sean de Colombia, así, porque es que la verdad me pongo a pensar. Si lo envío a otro lugar me va a salir más caro el envío que lo que vayan los mismos productos Así que como yo compro el por mayor me sale muy, muy económico Por eso es que puedo dar estos precios tan insuperables Los que me han comprado, que si ven este video los que me han comprado Yo sé que van a concordar conmigo Lo importante es que estén muy atentos al sorteo cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores Bueno, ya estamos en el forne, chicos Yo creo que voy a jugarme un escuadrón eh, duos, Vamos a ver si por ahí un amigo aunque una desventaja que voy a tener, como les había comentado, como en este tema no tiene los botones laterales, creo que voy a un poco en esa parte. Vamos a hacer así, voy a jugarme una partida a máxima luz que es con el flash de la cámara más este internet que está por acá, también nuestro muestro, ahí está. Voy a jugarme una partida a máxima luz y voy a acomodar la cámara, sí. Voy a jugarme una partida a máxima luz, una segunda partida, sin este bombillo, una tercera partida sin el led Y yo creo que una cuarta partida no ya con todas las luces apagadas Aceptar Bueno, mal tenemos un internet decente Me ayuda bastante para que corran, a, corran rápido los juegos Ahí también las, las cargas de videos corren más rápido Ahí estamos en la lobby del juego, chicos Creo que es el teclado bastante suavecita, las teclas Ahí también silencio esto para que... No molestaré a nadie Lo voy a pulsar para, para hablar Para no tener que desactivar de, el micrófono del todo Algo que noté que como el mouse es liviano eh, Puedo dar buena precisión Vamos a ver dónde quedan los amigos Me voy a marcar en Ciudad Comercio A ver si me siguen la, la idea A ver si me sigue en la idea de caer en el Ciudad Comercio Para que sí, bueno yo voy a A ver, a ver. No me recuerdo chicos, las teclas son muy, muy suaves. La verdad que oprimir no me cuesta nada, nada para hacer cualquier tipo de movimiento en el juego. Lo que no sé es, es cómo hacer con la construcción. Ya que, como les decía, no tengo los botones laterales, se me dificulta un poquito más. Pero bueno, nada, nada, nada es imposible para el curioso lol. Vamos rápido de armas. Escopeta perfecta. Eh, vamos a yo creo que así Ya por ahí creo que tenemos a alguien. Bueno, ¿cómo nos va? Hay que venir a alguien, chicos. ¡Ay, qué idiota! ¿Sí ven lo que hice? ¡Ah! ¡Dios mío! O solo me ocurre a mí! No me di cuenta que había un tanque de gas y vean qué pasó. Me explotó. Bueno chicos, he iniciado una nueva partida, la otra como podrán notar la requete, embarré, no vi... no vi ese tanque de gas, entonces sin querer le disparé y se activó. Bueno, como ha dicho, esta segunda partida voy a activar esta cama, esta lámpara de aire para que se vea más el RGB. Bueno, marcaron ahí, vamos, esperemos a ver si cae otra persona y nos vamos ahí. Una bueno, clase de conductor, como está a dar luces para que se vea más chévere el video. ¿Cuántos cayó? Uno, dos, tirémonos ya. ¿Dónde irán acá? Yo creo que acá. Vamos, no, ahí también vamos todos. Uy, cayó bastante gente, chicos. Vamos a correr a terminar, arma ¿no? porque uy, cayó una cantidad de gente. Vamos a tratar de estar con los amigos. <ríe> Me le robé las caras, chicos, quedó reputísimo. Igual, ahorita no estoy para hacer. Para convivir con los... con los amigos. Los compañeros, lo que necesito es hacer las pruebas del combo. no, no, no, no, no. Bueno chicos, ya me han ¿A que soy malísimo Uy, si ¿sí yo me tiró. Bueno Bueno chicos, ya estamos en la tercera partida Ya también desactivé el flash de la cámara Ya en este momento solo tengo la luz de la habitación Me está yendo bastante mal Ya que como no estoy enseñado a este mouse El teclado lo de menos, la verdad El teclado puede, puede pasar Ya que pues es, todos los teclados por general tienen las mismas funciones Ya lo que sí varía bastante en el teclado Pues porque yo estoy enseñando una forma de teclado estoy enseñando una forma de mouse la cual pues no tengo en este momento ¿sí? tengo un mouse totalmente más liviano menos pesado no, tiene, no tengo los botones laterales no tienen el estilo ergonómico que tiene normalmente el que utilizo pero bueno simplemente es para hacer las pruebas bueno como siempre chicos siempre donde caigo por lo general caen bastante gente por ejemplo de bajo antena vamos a averiguarlo, si no ya estoy perdidísimo porque no se me va a quedar más Cómo subo, como subo aquí la torre. ¿Qué es eso? Ah, un meteorito. Como se subiendo un video, eh, se siente un poco más lento. O sea, no, no me ha dado errores de caída, eh, caídas de pin. Pero sí, sí no. o sea, no lo siento más fluido. No se sé siente el sea el, por lo que nos he enseñado este teclado y este no Como les digo, todo me toca manual. Qué falta de los botones laterales me hacen. En pues cofre, pero yo un poquitito de material. Eh, no, no Conseguir sin querer. Es pues que definitivamente o sea, el teclado Estoy feliz, pero en el, en el MAU no mucho. Por lo que, como les digo, me faltan bastante los botones laterales, chicos. Esto es lo que inflame ahorita. Ay, sí, sí, sí, sí, sí. sí, Me, me quitó bien, me quitó el escudo. Me he quitado, me he quitado todo el escudo. Poneme bueno, es chistoso que a dañarlo y vean. Me he quitado todo. Bueno, pero chicos, para no hacer tan largo el video lo que hacer es apagar la luz para que no tenga mejor el RGB. Ay, uy, sí, ahí se ve fantástico, la verdad Muy, muy chévere, la verdad que el teclado sí me encanta Bueno, estoy contento porque esta partida Se me fue mejor con, el, con ese combo gamer Ya me voy acostumbrando un poco más con él Sino que les digo que lo que pasa Como ya no tengo ningún tipo de luz él Me da directamente a los ojos La, la iluminación de la pantalla Y, y no sé, me, me molesta un poco Porque pues normalmente yo juego con Con las luces prendidas, ¿sí? Va a tocar, mira, ah, la hidroces está por acá Ah, sí, sí, está por acá, tiene la razón ya ¿Es que le damos o no? Le di ¡Ah! Un bot ah, Yo contento que estoy que siendo la persona como se tan... ¡Uy! Yo contento que una persona y no resultó ser un bot de razones tan quieto Me dio esa bala pero de buenas A vale vale vamos a tirar una pestosa ¿Qué es esa? ¿Se le está quitando vida? Sí Bueno, lo derribé, soy malísimo, pero lo voy a derribar Por dios, ¿y porque no le doy? Bien, lo derribé, no entiendo si es que es malísimo si eran personas Malísimas, pero eran personas Ay, lo maté yo, tan de buenas por lo que tengo las car, la Yo con las SCAR peleo bastante bien Ella queda poca gente Ya solo quedan 14 personas Bueno, lo que voy a hacer es cubrirlo Mientras lo revive Ok, viene, viene. Viene, viene, viene, gente, viene gente. Ah, se van a matar muy fácil. No, no, no, no, no, no, no. Ah, por Dios, serán los últimos. Bueno chicos, lo intentamos su bastante la partida. Bueno, probamos el teclado con el Gamer que me han pedido, que fue lo importante Y bueno chicos, vamos a dejar el video hasta por acá Recuerden que apenas lleguemos a los 2.000 suscriptores voy a hacer sorteos de Periféricos Gamer La verdad que gracias porque ha subido de, de suscriptores pues, más rápido tal vez de lo que haber que pensado Y bueno chicos, vamos a dejar el video hasta por aquí Muchas gracias y hasta la próxima Chao uy